Necesito de ti, mi Señor Necesito de ti, mi salvador Porque tú eres mi todo, eres amor Porque tú me has salvado porque Tú me has amado. Necesito de Ti, mi Señor, necesito de Ti, mi Salvador, porque Tú eres mi todo, amor porque tú me has salvado porque tú me has amado porque de tal manera Él nos amó porque de tal manera su único hijo para que viviéramos tú y yo. porque de tal manera él nos amó porque de tal manera su hijo entregó porque de tal manera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 para que viviéramos tú y yo porque de tal